La verdad no tengo ni puta idea de cómo introducir este vídeo, así que mejor ustedes mismos vean a lo que nos estamos enfrentando hoy. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Esta cosa la naranja molesta y no hay personaje más jodidamente perturbador que haya visto en toda mi existencia. Y eso que he visto a tu madre. <risa> El personaje más horriblemente honesto que haya visto en mi existencia Que esta maldita fruta malformada Que me dirán, oye Rafa, pero ese es el chiste del personaje ¡Claro! Así como el chiste de tu vieja es que no te haya abortado. Vamos a intentar criticar esta cosa por partes Para no acabar ahogándonos en un mal de sufrimiento eterno sin salvación ¡Mamame! Primero sería la animación, lo cual creo que es lo más perturbador de todo O sea, solo miren lo que están viendo en pantalla Es una atrocidad de la raza humana ¿Qué le pasa a ese plátano y ese limón, concha tu madre? Me han quitado las ganas de vivir y de comer fruta Concha su madre, ¿dónde está mi fe? Los personajes son super feos y perturbadores, Dios mío El Niño, esto, ve esto, esto, seguramente no volverá a dormir tranquilo en toda su existencia Tengo pesadillas ya la animación, vamos a ir con el humor, el cual también es horrible, es escatológico y lo hace de una manera muy horrible. Los principales en esta cosa: el primero es que la naranja sea molesta y no consigue que sea gracioso, es irritantemente insoportable. Y sé perfectamente que es la gracia del personaje, pero hay personajes molestos que son agradables. Eso es verdad Atención del personaje sea ser irritante no significa que tenga que ser tan insoportable para nosotros Ella ya en claro que la naranja es súper molesta y la serie molesta Vamos a ir con la muerte, las cuales creo que son horriblemente perturbadoras como todo en la serie ¿Por qué se empeñan a hacerla tan perturbadora la serie? Las no son graciosas, sino que da pena ajena, da pena, es horroríficamente perturbador. De las caras de los personajes y cómo gritan, es que Dios mío, están viendo lo que hay en pantalla, es horrible. Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida El tipo de la muerte es, es que sean graciosas Pero lo único que hacen es que sintamos miedo Ya dejemos de hablar de las muertes de la naranja molesta Porque quiero dormir este mes, así que sigamos ya Ya pasando a otro punto Podemos ver que la serie es súper repetitiva Los capítulos siempre tratan de lo mismo Lo cual es ya cansino. La fruta nueva, la naranja la molesta Y la fruta muere, fin <risa> Nuevo capítulo, lo mismo. Cuéntate que se están repitiendo tanto. La serie intentó parodiar cosas, pero le salió súper mal. ¿Por qué? No me sorprende. Mira estos vídeos, mira esas miniaturas. De solo ver esas miniaturas, ya se me quitan las ganas de existir. ¡Pero morí! La verdad, no sé qué es peor: los vídeos antiguos o los vídeos nuevos. Pero vamos a estar de en que sus vídeos son una tremenda mierda. ¡Pero morir! No se crean que hemos acabado. He dejado lo mejor para el final. O mejor dicho, lo peor: el show para televisión. <risa> Amigos frontales aquí Fanáticos, tiene forma De un infantil y medio que los personajes están muy La imagen es horrible, como todo lo demás. La una mierda. ¿De quién fue la idea tan loca de llevar esta mierda a la televisión? Es el pequeño tiene. ¿Cuántos niños han muerto por esta cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. ¿Sabes qué es lo peor? Que hay productos oficiales. Es que no sé si reír o llorar. ¡Me quiero volver, Chango! Y en Susano Juizo le regalaría semejante mierda a una persona? Alguien te regala un muñeco de la Naja Molesta Es que te quiere. Te quiere muerto. ¡Tengo miedo! por mi parte eso es suficiente. Tengo demasiado respeto por mi salud mental y ya no quiero volver a hacer esto. Si me pido en la segunda parte de este video, pues dime dónde es su dirección para que me a putados por el preguntar semejante mierda. Oye, tranquilo, viejo. Pero no, eso ha sido todo. Dale like, suscríbete, bla bla bla. Promoción, bla bla bla, necesito comer, bla bla, video en un barco, bla bla bla, de dinero, Y hasta la próxima. Y Si no te suscribe la Naja Molesta, te visitará y hará con el cuchillo. Pero bueno, hasta la próxima. Y fanáticos tienen por montones a tocar se poderlo.